Okay. Buenas tardes, ¿cómo están? Desde República Dominicana también me hace vino toda la isla del Caribe aquí, eso me encanta. Bien, pues muchachos, bien puedan. Bueno muchachos, esto es por improvisación, por eso les preguntamos desde dónde nos visitan para comenzar a improvisar. De lo contrario, ya habiendo, habiendo dicho esto, vamos a empezar con esto que dices de la siguiente manera. Hip-hop, hip, -hop, hip -hop. See yeah. yeah. Tours esa es la mejor empresa que se le prende el festín y mire que RD hoy los trajo a Medellín. the key. I see my block. ¡Suscríbete